Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con Famosfobia Hoy estoy solo ante el peligro Vamos a entrar a ser posible a hacer un speedrun Es decir, a ver cuánto tardo en encontrar al fantasma A enfrentarme a él, obviamente, en difícil en profesional, y a ver lo que tratamos en dar con él. Y evitar, obviamente, y todas las pruebas posibles, ¿vale? Vamos al lío porque esto hay que hacerlo rápido. Porque ya os digo que lo que importa es eso. Like eh, voy a coger casas. Porque lo que quiero es hacerlo rápido. Eh, casas ¿Vale? Eh, añadir, lo vamos a añadir todo. Eh, creo que he añadido todo. Cuatro cosas, pues me ha parecido tres. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Contrato, vamos a coger una casilla, ¿eh? Willow Street. House. recordad, casas. Eh, principiante, profesional. Porque es lo mejor para eso. Así que... Vamos, lío. recordar que podéis comentarme en los juegos que os gustaría verme jugar eh, de miedo. Hacer posible de miedo. O alguna guía de famofobia. O... que Lo que ¿El Juego de miedo. Hay muchos juegos cortitos en Steam y Miedecito. Muy chulo que me podéis comentar y... Oh, no ya está. Bueno, la casa que me encanta, la madre que me parió Se llama Sandra Smith De los Smith de Chicago, ¿vale? Eh, descubre el archivo de fantasma Purifica la habitación Encuentra pruebas con un medidor de campos Y un miembro del equipo debe escapar de un fantasma durante un ataque Esperemos que no sea yo O de gracias soy yo el único Vamos rápidamente a coger lo que a mí me gusta Eso Y eh, esto Vamos liote Y me cojo eh, La cámara ¿Por qué? Porque la cámara alumbra. La cámara alumbra algo, ¿veis? Alumbra algo en la oscuridad. Vamos al lío, tenemos primero a coger y a darle a los a los a lo fusibles. Y a ver si al loro a ver si escuchamos algo. A ver si. sí. El volumen alto. Vamos al lío. Hola Sandra Smith, ¿dónde estás? Ahora mismo me vuelto que la temperatura está, está subiendo Pues no voy a usar el termómetro Ahí, así Hazme una señal Hazme una señal según me pilla cerca el chimete? 18 4 está aquí 5 6 6 7 o acá uno subió 8 Aún ah, no bueno, subí la temperatura. 8. No, pues por aquí. 4. a buscar la, la, la temperatura. 8. 5. 10. Nada ¿Dónde estás, Sandra Smith? Hazme una señal No ve que puso la V con el juego solo Como nunca juego solo ¿Dónde estás? Hazme una señal Danos una señal ¿Dónde estás, Sandra Smith? 11 Aquí no puede ser 7 es que, es que hay es que hay muchos cambios de temperatura un 11 5 Cuando varía, ¿no? 8 11 10 9 Aquí no puede ser 5 11 Tampoco 11 9 10 hay ¿Es que si pasa de 11, tampoco Aquí tampoco está 11 ¿Dónde estás? Hazme una señal ¿Y aquí? Uh, me toca abajo, me voy arriba, la pata abajo 11 tampoco 12, pues no va a estar por aquí 9, está abajo, está abajo por eso me han puesto aquí, por eso me han puesto aquí lo, la porque está abajo Me ha apagado la luz, ahí No creáis que se ha molestado. Me ha apagado la luz. Está abajo, ¿eh? Está dando cosa. Aquí. Aquí. Aquí. ¿Estás aquí? Localizar el sitio. Localizar el sitio. Vamos a poner cámaras ya. Primero me voy a bajar las cámaras, ¿vale? Para pillar rápidamente seis puntos o algo. Como estoy de, de cordura. Bien. Venga. No me voy a coger ¿eh? ni trípode ni nada. Me sí, mola el hecho de que puede usar la cámara para ver a oscuras, sabes. Bueno, vamos a seguir Orbe rápidamente. Se va a corte, eh. Se que mi idea es pillarlo cuanto antes. No voy a dar ningún corte. Vamos rápidamente. A pillar a este maldito fantasma. A este patán del inframundo. Bueno, si hubiera Orbe sin de primera sería un puntazo ya. Vale, ahora mismo no hay nada Ni Orbe ni nada, ni... Vamos a dejarlo ahí Tampoco sabemos si hay Dot Orbe... También hace un sitio muy pequeño Orbe va a ser complicado A ver, no va en medio de cosa Pero bueno, muchas veces he visto... Es que también Orbe aparece más tarde y está, y está muy tranquilo, eh Vamos a llevarnos el libro y un dos. Venga. Onda guapo. Me dado cuenta de que los orbes no suelen salir a verse de primera. Yo creo que hay que moquearlo para que los orbes se manifieste. No estoy haciendo y no quiero moquearlo ahora mismo. Voy a colocar todo lo posible. Me ha mojado tranquilico. ¿Dónde estás? ¿Puede hacerme una señal? Hazme una señal Hazme una señal ¿Puedes escribir en el libro? Ah, eh, mira dos. te lo ¿Escribe en el libro? ¿Estás aquí? Bueno, vamos a ir a por... Vamos a ir a por la... A ver si hay huellas. Me voy a llevarme la barrita. hay huellas, nada por aquí. Venga Ya me he visto que hay DOT Vale Y hay actividad de tirar cositas Puede que sea un Ging o un gay Venga, pone DOT DOT Vamos a que... Pito, pasado Este mía Mierda Y hay nada Vale eh. Dot Voy a tirar eh. Vamos a por la le llame esto. Y también. Eh, incienso. Voy a bajarme una barrita de incienso. Mira, cuando me, me baje con el mechero. Me bajo también. No, te a me el cabrón. Bueno, no sé qué está aquí arriba. ¿Dónde estás? Hazme una señal Muéstrate Hazme una señal ¿Estás aquí? Cinco. Con cinco, señores Pues va a ser un gorio, ¿eh? Va a ser un gorio Va a ser un gorio, seguro Ve. Pero me faltan las huellas de la tirar, ¿eh? Hmm. Espectro, Oni o Gorio El espectro que pedía el espectro, espectro, el Oni. el helada, no hay nada Y el Oni, el Oni, el espectro, perdón, el espectro, Espíritu. Pues ya está, ya está hecho. Si me habla por el Espíritu, ya está hecho. Eh, muy bien, no me he bajado, no he tirado esto, ¿ole? Mis cojones. Pues vamos a bajar el speedy no sé si funciona en toda la casa, eh, eh No sé si el periódico funciona en toda la casa Solamente en la zona donde está el fantasma ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Y sigo sin saber si hay que pulsar la V En cualquier momento Uh, tenía que haber, tenía que haber cogido y ahí Tenía que haber tirado el El de este A mí me he tomado una partida de costo. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, pilla seguro Es un espectro Y el espectro si le hago una foto se va Lo que no sé es si lo evita en modo ataque Es un espectro Es un espectro seguro, vamos No falla Además tiene... tiene... Sale en sombra, es un espectro Pero voy a hacerme las pruebas del, del incienso por lo menos, ¿no? Venga, espectro y cámara el Espectro Un espectro es un tipo de fantasma de los más peligrosos que pueden hallar También es el único tipo de fantasma que puede volar y en a través de paredes Eh, fortaleza, casi ningún espectro toca el suelo por lo que puede dejar de vayan en el suelo Los espectros suelen ten, tienen, tienen a tener una relación tóxica con la sal eh... Pero a a la cámara. Vale, ahora le echaré a la sal. Voy a, a la cámara. A la foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás aquí? Oh, wow. Ya está, esperivo. Esperivo, no ha fallado. Ven, espectro. Me, me ha vuelto a apagar algo el cabrón. Pues chicos, espectro. Hemos tardado 18 minutos. Un poquito, un cuartillo de hora en pillarlo. Es Petro, vale. No se diga más. Y es Pedro. Y es espectro. Vamos a ver si es verdad que es espectro. Espectro. Espectrum. Espectrum. Un espectro. Venga. Toma ya. Vamos a comprar un poquito de todo, ¿vale? Comprar, a ver, vamos a comprar un poquito de todo rápidamente. Y vamos a hacer otro, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la cosa? Hola, hola, yo sé. ¿Cuándo ¿Vale? se va a comprar la internet de Una puta mierda. Venga. Bueno, que no creo. Todo. Vamos a por otro. Contratos. Eh, gran... Uf. Venga. ¡Here we go! Vamos, lío, con otro fantasmito. Ha sido bien, espectro. No he pillado muchas pruebas, tampoco me quería embocenar yo con la cosa. Se llama Susan Wilson. Y está. Está... ¿Dónde está? Voy a estar ahí. ¡Oh, te una granja! No me da cuenta, me metió, me metió en toda la granja. Se gilipollas, odio la granja. No sé, chicos, odio la granja. Para jugar solo odio la granja. Pero en fin, me metió Me y lo que hay. Mira. Voy a demostrar cómo se ilumina con la cámara. ¿Veis? Se ilumina mal. Y está. Los plomos están en la otra punta. Aquí voy a morir, seguro. Ya estoy oyendo. Cuida. Y ya estoy oyendo a ti vida. ¿Dónde estás? He oído tirar algo ¿Dónde estás? ¿Va a subir la temperatura no? Diez, seis, aquí está, ocho, cinco, aquí, aquí. Estás aquí. Hazme una señal. Hazme una señal, ocho ah, tengo que al cabrón. A ver, ahora, no sé si coger el, el micro. ¿Dónde estás? ¡Hazme una señal! Pff. Es que si subiera mal Si subiera mal la temperatura Contando un poquito en subir mira aquí, aquí ya sé Aquí ya sé 11 8 9 ha pasado a 10. El otros fantasma no puede pasar a 10 nunca. Está ahí. Pero varía mucho la temperatura. Estás aquí... 11. 4. O bien ya por el micrófono, ¿eh? El micrófono en un sitio grande adiós. No quería coger un sitio grande. Porque es que cuesta más pillarlo. Y el micro aquí adiós. El micro ahora es Dios. Porque más o menos te guía por ahí ruido. Vamos a encenderlo. ¿Dónde estás? Al menos señal. Muéstrate, dime algo. No, claro, tampoco sé. 1 7 4, decibelio ¿Dónde estás? Esto es lo malo, como se si era en, en modo ataque no sé para dónde viene. Está arriba el juego. Bueno, vamos para arriba. Esta casa, eh. Mira, ahí está, ya está, está abierta. Y, el mismo, y a veces. A veces. Te mueve un poco y el mismo te lo dice. A ver, la menos 7 grados. Ya está. Vamos a poner la cámara, ¿no? Menos 7 grados. Al loro, ¿eh? Cuando hay, cuando hay menos 7, no hay espíritu. Eso es importante. Eso es, eso es tenerlo en cuenta. Cuando hay menos 7, no hay espíritu. Voy a poner ya los dos. Y ya, ya los dejo puestos. Recordalo. Si hay temperatura bajo cero Bajo cero, no hay espíritu Si hay, mmm, no, hay no hay bajo cero, si hay espíritu Eso siempre Pasa antes de que se ponga cabrón. Vaya, vale, lo bueno es que me, aquí me puedo encontrar en muchos sitios. Bueno, bueno. En la pared de arriba y me da tiempo de sobra ahí me, ahí me afuera y todo y vamos, problema. Tengo que vigilarme. Esto. No, no me ha bajado mucho aún, ¿eh? ¿eh? Venga, dos cámaras. No me ha bajado aún mucho y, y eso es bueno. Eso es bueno eso que está mucho en la en la oscuridad, eso bueno. Tiene que poner otra prueba Lo de lo del micro Lo del micro está mal pensado Porque por el micro habla Tiene que poner otra prueba Que sea lo que, que hable por el micro Bueno Vamos a ver Este le pongo ahí Por si se mueve el libro Que le puedo a colocar por cierto Y aquí por si hubiera orbes Eh, hay orbes Pues ya está, mira Eh Orbes y bajo cero Revenant, Yurei o Ohan, Hantu Como eso Revenant me come Vamos a ver, Revenant El Hantu Un Hantu es un tipo de fantasma raro que se puede encontrar en climas cálidos y Se lo conoce por atacar a menudo cuando hay clima frío Un Hantu se desplazará más rápido si hay temperatura baja Pero en... ¿Qué? bajo. Un Hantu se moverá más despacio en zonas con temperatura caliente Huella, orbe y temperatura, venga eh, Un Yurei, orbe y dot eh, dice que los Yurei dejan impacto de la cordura Yurei no es, porque no me ha hecho impacto Y ya lo sabemos Orbe, escritura y temperatura Bueno, pues si hay dot Lo hemos pillado Si hubiera dot, lo hemos pillado Yo creo que va a ser un Hantu Mira, está teniendo cosas cabrón Yo creo que va a ser un Hantu, ¿eh? Yo creo que va a ser un Hantu Seguro El Hantu tenía Huella Va a ser un Hantu seguro, ahora, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo vamos a ver Ya me llevo y un hijo, ¿no? Vamos a ver ahora, va a ser un Hantu seguro Por la cámara foto y huella, ¿Ya no, ni no huella ni ni tampoco hay dos. tus huellas Y el Revenant es Como son Revenant No vamos a ir a pata abajo Revenant, no son vamos a reír a pata abajo Revenan corre corre Que da gusto. Queda... Por toy, Por duro Uff Como son Revenant no vamos a morir a pata abajo porque Revenant corre mucho porque que se la pela viceversa ¿podría escribir en el libro? Escriben el libro. Y los sinalejos, entra de vallas. Y tiene mucha actividad. Normalmente Revena no tiene tanta actividad. Un tipo de fantasma lento pero violento que agredirá lento. Eh, y, luego, y luego corre un montón, yo no, yo no me entero de eso. Eh, o lento o violento. Eh, consigue crucifijo. otra cruz. Mira, mira, mira, mira. Se ha puesto chung y chung el tío, eh. No creo que aparezca, pero bueno. bueno vamos a intentarlo. Va a un ese cruz. Porque no he visto guaya. No, no lo he visto. He visto dos. He visto puntos, ¿eh? He visto puntos. Eh, he visto puntos. Punto. Es un Hantu. No, es un Hantu. Es un... El otro, pero si no... A ver si se ve. He visto puntos. Vamos visto dos. O eso o era, o era el vao, o era avivao, pero he visto dos. Seguro, vamos. Segurísimo. Evito dos. Bueno, a la mala pongo otro, no hay problema. A la mala pongo otro. Trago, hombre, tampoco me he puesto a pucar hueso ¿Puedes apagar la vela? ¿Puedes apagar la vela? ¡Apágame la vela! ¡Apaga la vela! Vamos, y y lo que yo quería era... era... pillarlo rápidamente oye, cuando juegue compañeros ya... pierde la prueba favor, no podía apagar la vela, eche apagar la puta vela ah, pues la ha apaga... apagao ha apagado! Hombre, no se me llama, al mismo no se me llama más por aquí. Entonces hemos dicho que es.. Y hay dot Y hay dot, es un yurei. Y el yurei Y el jurei. Y el lurei. Jurei, yurei lurei, llurei. Yurei, yurei. Eh, si dice es que un yurei deja un gran impacto y la cordura Pero nuevamente. ¿No me estás un impacto? Orbe, Temperatura helada Y proyector 2 Pero he tenido un 5 No, aquí he tenido un 5 Los 5 he tenido en el otro Orbe, Temperatura helada Y... ¿Y? ¿Y? ¿Y? Pues... Chicos También tengo un juray ¿No me... ¿No ha tenido impacto? Qué raro el Juré baja bastante. ¿Está Bueno. Bueno, chicos, habéis visto, solo ante el peligro que me acaréis. Dos partidazas así, yo solo y encima le pillo rápidamente. Para la próxima va y mejor, ya sabéis. porque hay duda que tengáis de el... el... la de decírmelo y... Vamos. Come and get it. Oh!